Hola amigos. Desde que Estados Unidos anunció que retiraría sus tropas de Afganistán, los talibanes han tenido un aumento asombroso. El 15 de agosto entraron en la capital, Kabul, y tomaron oficialmente el poder. Mientras países como Estados Unidos, Reino Unido e India se apresuran a evacuar a los diplomáticos de Afganistán, China ha mantenido su embajada en Kabul. Eso confirma implícitamente que China está apoyando la toma de posesión de un nuevo gobierno. ¿Por qué China hace esto? La respuesta más corta es, beneficio. Entonces, ¿qué beneficios obtendrá China cuando los talibanes tomen el control de Afganistán? En primer lugar, está la oportunidad de acceder a los recursos. Afganistán tiene alrededor de 1.400 depósitos minerales diferentes, incluidos cobre, hierro, oro, tierras raras, etc., con un valor total estimado de alrededor de 3 billones de dólares estadounidenses. La mayoría de ellos todavía están sin explotar. La razón se debió a la prolongada guerra civil, que provocó daños en la infraestructura y una seguridad incierta. El beneficio de la extracción de recursos es muy grande, pero si China puede obtenerlo o no es una cuestión de consideración. China fue uno de los primeros países en correr riesgos para acceder a los recursos minerales de Afganistán. Han firmado muchos contratos mineros con Afganistán desde que Afganistán todavía estaba en guerra. En el que destaca el contrato de MSC Group, MSC Group es una corporación estatal de China, para la explotación del cobre Messeinac en 2008. Meseinac es la segunda mina de cobre más grande del mundo. Se estima que tiene reservas de 11 millones de toneladas, con un valor de unos 100 mil millones de dólares. Sin embargo, debido a la guerra, el proyecto chino tuvo que posponerse desde entonces. Además, China es el país que produce el 80% de los metales de tierras raras a nivel mundial. Las tierras raras son materiales muy importantes para la industria de alta tecnología. La razón es que China tiene una gran reserva de tierras raras en su territorio, al mismo tiempo, tiene un alto nivel de tecnología minera. Las tierras raras no son minerales fáciles de extraer. Al igual que el petróleo, en las próximas décadas, el país que posee tierras raras puede controlar una serie de otros países. Afganistán es el hogar de reservas de tierras raras extremadamente ricas, lo cual es una gran oportunidad para que las empresas chinas las exploten. En segundo lugar, en cuanto a la iniciativa, Belt and Road, es un proyecto a escala global y puede ayudar a China a desarrollarse más rápido en las próximas décadas. Básicamente, China establecerá dos redes principales, la primera es una ruta terrestre que conecta Asia Central con Oriente Medio y Europa. La segunda es la ruta marítima que conecta con el sudeste asiático, a través de África y también con Europa. El propósito es fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de inversión entre China y los países participantes en el proyecto. Actualmente se encuentran en construcción miles de obras como ferrocarriles, carreteras, puertos marítimos, etc. Ayuda a las empresas chinas a crecer rápidamente. Si va según lo planeado, el proyecto se completará en 2049. Sin embargo, nada es fácil, el éxito de China depende de la estabilidad de otros países. De los cuales, Afganistán es un ejemplo típico. El país ofrece la ruta más corta entre China y Oriente Medio, el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Aunque Afganistán ha estado en el proyecto desde 2013, hasta ahora no se han construido carreteras aquí. Esto dificulta los planes de China. Por lo tanto, la victoria de los talibanes significa que la guerra ha terminado y se abrirá una nueva página de la historia, la posibilidad de una nueva guerra es muy baja. Porque las tropas del gobierno afgano ya no quieren pelear y, lo que es más importante, Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, mientras Estados Unidos está triste por retirar sus tropas, China está muy feliz. En un comentario de Sinua, la agencia de noticias oficial del gobierno chino, está escrito. Esta es la sentencia de muerte para el declive de la hegemonía estadounidense. El sonido de los aviones rugiendo y las multitudes que se retiran apresuradamente reflejan la puesta del sol final del imperio. Para China, los talibanes en el poder serán más beneficiosos que el gobierno anterior. Porque esta organización tiene una visión positiva de ellos y no es proestadounidense. Aunque no ha reconocido oficialmente al nuevo gobierno de Afganistán, pero a través de lo que dicen los funcionarios chinos, es lo mismo si se reconoce oficialmente o número uno. China espera una transición de poder sin problemas, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Channing. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Xi, dijo, el mundo debe apoyar a Afganistán en la transición del régimen, no debe presionarlos. Además, a fines de julio de 2021, China invitó a varios líderes talibanes a reunirse con el señor Wang Xi en Beijing para negociar una futura cooperación. Fue un acto de buena voluntad querer ser amigo del nuevo régimen afgano. Sin embargo, según algunos analistas, China también está preocupada por los talibanes. En particular, en las últimas décadas Beijing ha sido acusada por muchas organizaciones internacionales de detener a más de un millón de musulmanes uigurs en campos de reeducación en la región noroccidental de Xinjiang. Aunque China niega el abuso y el trabajo forzoso, China insiste en que sus esfuerzos solo tienen como objetivo combatir el terrorismo y el extremismo. China también cree que de los 12 millones de Uyghurs en Xinjiang, muchos se han unido a organizaciones terroristas y se han convertido en shihadistas. China ha buscado refugio en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán durante muchos años. China ha tratado de negociar con ambos países para deportar a esas personas, pero no ha tenido éxito. El ejército talibán es un musulmán muy devoto, por lo que dar cobijo a los combatientes Uyghurs es inevitable. Eso hace que a China le preocupe que haya riesgo de terrorismo en el futuro. Sin embargo, con la situación actual, los talibanes necesitan urgentemente el reconocimiento internacional para legitimar el nuevo régimen en Afganistán. Por lo tanto, es necesario que obtengan el apoyo de China. Durante su reunión más reciente en Beijing, el líder talibán prometió que Afganistán no sería utilizado como base para que los militantes atacaran China. A cambio, China prometió apoyo económico e inversiones para reconstruir Afganistán. El vídeo termina aquí. Gracias a todos por verlo y darle me gusta. Si encuentra útil el vídeo, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.